un vaso de este jugo baja la panza en una noche y expulsa todo el excremento limpia el colon los intestinos y mucho más te enseñaré cómo bajar la panza con este jugo es un poderoso limpiador de intestino colon y el estómago además vas a desintoxicar tu cuerpo. Lluvia de bendiciones a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud, pulsa un me gusta al video y compártelo con alguien que lo necesite. Los ingredientes que vamos a usar son una combinación de fibras, laxantes, minerales y una gama de vitaminas que te ayudarán a perder peso y a desintoxicar tu cuerpo por alimento chatarras y bebidas alcohólicas. Verás cómo desinfla tu panza cuando tome el primer vaso de este poderoso jugo. Nuestro primer ingrediente es el aloe vera o sábila. Es el mejor laxante natural. Tiene altos niveles de fitoesteroles. Un elemento que ayuda a reducir las grasas de los órganos y hace una limpieza profunda tanto del colon como de los intestino. También limpia el estómago y acelera el metabolismo. Nuestro segundo ingrediente es el pepino. Es diurético, hidrata el organismo y acelera el, met el metabolismo y ayuda a aplanar la panza. Nuestro tercer ingrediente es la piña. Tienes bromelina, una enzima que rompe las proteínas difíciles de digerir. Tiene fibra y es súper digestiva. Perfecto para te desintoxicar el cuerpo, también para limpiar el colon ayuda a limpiar los intestinos de los excrementos que se adhieren a ellos. Además, la piña es perfecta para deshinchar los intestinos cuando tienen infecciones. Y por último, vamos a utilizar limón. El limón alcaliniza el cuerpo, es efectivo para quemar grasa acumulada, todos conocemos la dieta del limón. Así que cada uno de estos ingredientes funcionan por sí solo. Todos juntos hacen un potente remedio. Ahora busque lápiz y papel para que escriba esta receta. Vamos a utilizar un cuarto de piña, la cortamos y debemos pelarla. Ahora la vamos a incorporar en el vaso de la licuadora. Vamos a utilizar la mitad de un pepino y lo lavamos bien, lo desinfectamos, pero lo vamos a licuar con todo y cáscara. Ya que la cáscara del pepino tiene mucha fibra. También lo incorporamos en el vaso de la licuadora. Ahora vamos a necesitar dos cucharadas del gel de sábila o aloe vera. Debemos pelarla. También incorporamos la al aloe vera o la sábila. Ahora debemos de exprimir el jugo de un limón. Ahora vamos a necesitar dos vasos de agua. Y licuamos licuamos bien ya nuestro jugo está listo para servir y listo para tomar si te está gustando este remedio dale un me gusta al video y no olvides suscribirte a nuestro canal el modo de uso vas a tomar dos vasos por tres días el primer vaso lo va a tomar en ayuna una hora antes del desayuno y el el siguiente vaso lo va a tomar en la noche una hora antes de ir a dormir para que trabaje en tu estómago mientras duermes recuerda a los solamente tres días Lleva una dieta de vegetales, no coma carnes roja, no coma grasa durante esos tres días y verá cómo va a desintoxicar tu cuerpo, tu barriga, tu panza, vas a bajar y vas a perder la grasa acumulada en el estómago. Y si te gustó este remedio, escríbeme la palabra no panza. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Adiós.